Si usted tiene una línea Entel en su celular, preste atención a la siguiente entrevista porque hay una promoción realmente de locura. Estamos hablando de la doble carga. Para hablar de este tema está junto a nosotros Daniel Cava, encargado comercial de Entel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos Muchas días. Muchas gracias, Diego. Buen día. Muchísimas gracias por la cobertura y por la oportunidad de presentar la carga doble, la doble carga. A ver, hablemos de esta doble carga de Entel que empezó hoy. Comienza hoy. Hoy estos eh, 13 y 14 de diciembre, bueno, estamos en vísperas navideñas, todo el mundo habla de que si, aguinaldos, regalos, navidad, familia como tal, ¿no? Y bueno, Entel, Entel les trae a nuestros eh, clientes, a nuestra distinguida familia Entel, un regalo. Este regalo se llama doble carga, ¿en qué consiste? Por cada recarga en los montos de 10 bolivianos, 15 bolivianos, 30 bolivianos, 50 bolivianos, y 100 bolivianos reciben, reciben el 100% de, de, o sea, otros 100 bolivianos, otros 50 bolivianos, otros 30 bolivianos, otros 15 u otros 10 bolivianos. Es decir que si alguien carga 50 bolivianos de crédito, recibe en realidad 100. 100, correcto. Ahora, ¿cuánto es el límite? Es decir, ¿cuánto puedo cargar si, soy, eh, si tengo mi línea en ¿Hasta cuánto puedo cargar y recibir y beneficiarme ah, con esta doble carga? Es... Lo mejor de todo es que es acumulable hasta 600, digamos que cargas, seis tarjetas o seis recargas, digamos, de 100, de, de, de 100 bolivianos, recibe el cliente automáticamente 1,200 bolivianos. ¿no? 1,200 de crédito. ¿Y cuánto tiempo dura este crédito? ¿Hasta cuándo puede eh, de repente consumirlo? Sí. Generalmente va, va en función, digamos, al, al monto, pero al menos 60 días. Tenemos hasta 60 días y no hay, no hay restricción. Lo mejor de todos es que no existe restricción de tipo de línea. Es para, generalmente, prepago y también para pospagos que hayan excedido el límite de consumo controlado. Ahora, este saldo doble que vamos a poder recibir quienes carguemos hoy y mañana eh, nuestras líneas de Entel eh, se pueden utilizar... Para datos, para llamadas, es decir, no hay una trampita por ese lado. No, para nada. De hecho, pueden realizar, digamos, la compra de paquetes de datos, que si mensuales, diarios, los diarios generalmente son, son los que más, eh, mejor se consumen, digamos, más por el hecho de que a veces uno no planifica cuánto va, cuánto puede estar, digamos, usando redes sociales y cosas, porque hay días que consumes más que otros, ¿no? Y, y en esta época... Eh, digamos de navidad eh, eh, vísperas familia viajes etcétera vacaciones en general eh, aún más entonces se pueden realizar obviamente las compras diarias compras de paquetes compras de minutos llamadas por supuesto eh, mensajes y otros ¿no? bueno esta, sí, y esta promoción obviamente es a nivel nacional eh, y es hoy y mañana, o sea que muy la recomendación mañana. es para que de acá saliendo me voy a comprar una tarjeta para Así tener es. la doble carga y por supuesto eh, beneficiarme. Más aún en esta época, como bien decías Daniel, en la que mucha gente se contacta con los seres queridos a través de videollamadas Correcto. y eso te ocupa y gasta datos. Entonces es muy importante eh, este tipo de regalos que vienen acordes a esta época del año. Así es, las videollamadas, por ejemplo, son algo que como tú bien dices... Son el medio de, de preferencia, en especial, digamos, la cena navideña o la, la, ¿qué se llama? las cenas de, de fin de año en las oficinas, familias, viajes y otros, ¿verdad? Eh, realmente la, la, esta, recarga, esta recarga trae consigo un regalo, ¿no? Y bueno, invitamos a toda la familia Entel, a la familia boliviana a recibir este regalo haciendo su recarga, su recarga, ¿sí? Entonces, eh, Daniel, nuevamente la invitación para que la gente pueda beneficiarse, los usuarios de Entel puedan beneficiarse, los clientes de Entel, de esta doble carga, va a ser, me imagino, la última del año porque prácticamente ya acabó este 2018. Prácticamente estamos a, a las puertas de cierre, sí, y eh, bueno, hacemos extensiva la invitación a nuestra hermosa familia Entel, deseándoles eh, un bienaventurado y bendecir tiempo de, de Navidad eh, en familia, con amigos, con los seres queridos. Eh, y bueno, ponemos a disposición de este, este regalo de eh, la doble carga. ¿En qué consiste estos 13 y 14 de diciembre? Vaya, lo esperamos. También no solamente puede, puede hacer su recarga a través de las tarjetitas, sino a través de cualquiera de los 82 multicentros a nivel nacional. Recargas al paso, eh, comercios autorizados, entidades financieras, por supuesto también, y pero obviamente en los cortes de 10, 15, 30, 50, 100 bolivianos, por cada monto recarga le regalamos un monto igual. ¿no? Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, querido Diego, y, y felicidades. Muchas ¿no? gracias, igualmente. Felices fiestas. Muchísimas y muchas gracias, gracias a Entel por este regalo que nos hacen Gracias. Eh, ya sabe, hoy y mañana.